mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente, hoy una palabra maravillosa que nos trae el Señor eh, nos habla en el Evangelio de San Mateo, en el eh, capítulo 25 del 14 en adelante sobre la parábola de los talentos una palabra que el Señor nos trae a lo más profundo de nuestro corazón, y siempre, cada semana eh, trayendo una, una palabra que es lo más profundo de, de nuestras vidas para entenderla y hoy traje unos materiales para poder entenderlo, porque yo siempre le digo al Señor como tú me explicas con uh, uh, esos, uh, esas líneas, esos circulitos, así también expliquémoslo a, a tu pueblo para que puedan entender. Y esta palabra siempre la leemos con toda reverencia, en la palabra de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que fue, que yéndose lejos, uh, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, sus bienes. a un...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 por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al, ver, al, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos porque al que tiene se, será, le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, querido hermano, querida hermana de en la Gloria, querido televidente, que nos ves. Por primera vez, bienvenidos una vez más a estos videos. Te invitamos a que nos veas. Cada semana tenemos un video. Síguenos. Y siempre daré la gloria. No a nosotros, sino al Señor. Mira que en esta parábola... Algo muy importante que el Señor dice, que el Señor da cada uno conforme a su capacidad. El Señor da conforme a cada qué? Capacidad de cada uno. Uno le da cinco, otro dos, uno uno, otro uno. Si dice el Señor te ha dado uno, tienes que multiplicarlo. ¿Cómo? Tu, tu testimonio, tu forma de comportarte, tu forma de ser. El de cinco, llegó, ganó. Pongámosle en, en espiritualmente, yo lo, todo esto lo abro espiritualmente, ganó cinco almas más para el Señor. El Señor le dejó una familia, y esa familia ganó otras cinco familias para el Señor. Multiplicó el reino de los cielos, más almas. Otro, el de dos. Una familia ganó otra familia para el Señor. Otras dos familias para el Señor. El otro... No, quedemos encerrados, quedemos encerrados en, en las cuatro paredes. Porque nos da miedo que el Señor, si nos ve con un pecador, ¿qué vamos a hacer? Los otros salieron. Los otros realmente se dispusieron sus corazones, sus vidas, ¿para qué? Para que el Señor uh, viera cuando Él regresara lo que tú ganaste para el Señor. Y en esos talentos el Señor... Y aquí me pone, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estuvo, cómo estuvo el corazón de estas personas para poder ganar otras personas? Yo, eh, el Señor me pone, estuvieron bien para poder ganar. Y el que, y el que, y el que no más tenía un talento, un talento por su, por su capacidad, el Señor le dijo, dejémosle uno nomás a ver si me puede ganar otra familia, otro ser humano. Pero desafortunadamente no fue capaz Tuvo temor, tuvo temor de que lo que iban a decir, lo que iba a hacer, o de pronto, eh, como siempre, no coma, no, coma, no coma puro cuento. Realmente necesitan ser uh, necesita, necesitas edificarte. ¿Cómo está el corazón? Y es por eso que el Señor en esta, eh, en esta palabra, en esta semana, nos trae un, un gran ejemplo. Y ese este gran, eh, gran ejemplo lo traemos en este vaso. Muchas veces las personas, por ejemplo, que el de cinco talentos hizo el trabajo, el de dos, tra el dos talentos hizo el trabajo, el de un talento no. Y vamos a hablar del de un talento. El de un talento, muchas veces tú crees que tienes el, la eternidad ganada. Y vemos que tú vas a la iglesia, tú, mejor dicho, eh, vas todo chévere y, y ves como esa pureza que hay en ti y todo todo bien pero hay momentos que cuando igual de multiplicar esos talentos, igual de ganar almas para los cielos, igual digan cuando ese, tu señor te diga buena sierra, buen siervo comienza a ensuciarse a ver algo malo, a ver algo sucio en tu vida. Y a pesar que tú ves ese chisme, esas cosas que, que realmente ese talento que el Señor te, te dio, pero tú igual de multiplicarlo, sigues así, ahí, y se siguen ensuciando. Y tú, bueno, y sigues, y sigues asistiendo a la iglesia. Una vez más, no estamos hablando desde el de 5 y el de 2 estamos hablando del de uno aquellos que realmente dicen ser cristianos se siguen llenando de la palabra de Dios entre comillas pero como hay suciedad dicen que hay temor dicen que realmente no quieren llenarse de su presencia y es por eso que el Señor nos, nos, nos llama a y te dice, y mira, y comienza a ver suciedad. Más suciedad. Hay mugre. Tú escondes eso de, de lo más profundo de tu, de tu vida, de tu corazón. Y, ese es, y, y el de ese talento, cada día su vida se ve más oscura. Porque no está llenando a las demás personas con esa evangelio de la verdad y tú sigues yendo a la iglesia recibe el recibimiento de tu, de tu pastor, de tu líder una palabra pura, limpia y tú dices estar bien pero recuerda que viene tu señor viene ese señor a realmente qué? a marcar a decir qué hiciste de lo que yo te enseñaba por medio de mi instrumento, ¿qué hiciste de esa agua limpia, de esa agua pura? Y es por eso que... Y, y, tú, y, tú, y tú sigues diciendo estoy bien. Estoy puro, estoy pura. Y es por eso que el, eh, esta, eh, esta palabra nos lleva, nos lleva eh, eh, la palabra de los talentos y el Señor nos enfoca en el número uno. ¿Qué están haciendo los número uno. Y es por eso que Muchas veces, tu vida se ve muy engrasada. Con cosas absurdas, con chisme, con vituperio. Hablando más de tu líder. Diciendo, ah, cuando venga mi señor, yo, le, yo voy a decir, yo me guardé para, para, para él. Y ya, y yo sé que me va a perdonar y entonces el Señor, y sigues continuando yendo a la iglesia pero vives una vida llena de mentira una vida que realmente el Señor está diciendo bueno, cuando regrese, sucia estás engrasada, estás llena de de odio, de rencor y contaminaste y la palabra que yo te daba por medio de mis, de, de mi de mi pastor de, de, de, de mi instrumento ¿sí? de mi pastor no de, de que el pastor es el pastor del Señor sino de aquel el pastor que yo puse para que tirara la palabra ¿Qué estás haciendo? Y eso es lo que vemos hoy en una iglesia. Una iglesia que realmente está haciendo Guardando esa, esa, ese talento. No lo está multiplicando. No está ganando almas para el reino de los cielos. No está siendo realmente. Ese hijo. Que realmente dé ese gran testimonio. Si ves esto. Hay suciedad. Hay grasa. Hay agua que tú recibías, un alimento limpio. Pero esta es la persona de un talento que no multiplicó, se guardó, pensó que iba a ser más, pero hizo menos. Ahora te voy, te, te voy a mostrar una palabra. Una palabra. Aquí no están... También nos están diciendo, recibiendo mensajes ya. Pero mira que, como el Señor nos ama tanto. Que cada vez, que si aquellos pocos talentos, que el Señor quiera... Que cuando Él venga, reciba y diga, siervo fiel, eres bueno, eres eres eres excelente que tú seas ese talento sea esta alma que tú seas esa, esa alma esta botella y lo que ese pastor ese líder esté transmitiendo sobre ti que quepa todo en esta, en esta botella y se va llenando más de esa palabra de Dios y se llena y se llena cada día más porque como ese talento que tú eres tú te cierras a lo que no te debe convenir, pero multiplicas lo que recibiste de ese líder, de ese pastor, como ese talento que tú eres, lo, estás, lo vas a multiplicar a tu Señor cuando Él venga. Porque recuerda, que el Señor, como dice, tu, como dice su palabra, y, y es maravilloso lo que dice, a cada uno conforme a su capacidad, que Él da a cada uno conforme a su, a su capacidad. Y pregunta para ti, y el Señor te pregunta, ¿tú te identificas como esta botella o como esta personita aquí, que esto refiere a una persona que se está llenando de sociedad, que se está llenando de odio, de rencor, y no está multiplicando? Esta persona, esta alma, está recibiendo la palabra de Dios, y la va a multiplicar. Así que, hoy el Señor llevó esta parábola de una manera diferente. Esta misión de una manera diferente. Con timbres y todo, pero la llevó diferente. La llevó a que realmente nos enfoquemos en esa personita. En que realmente estás multiplicando, realmente estás dando fruto, realmente estás haciendo la tarea. Y es por eso que el Señor nos dice en su palabra y no queremos que, te pase, que nos pase a cualquiera de nosotros y, a, y al siervo inútil echarle en, la, en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes que ese lloro y crujir de dientes no seamos como las vírgenes insensatas siempre dejando para lo último. Porque recordemos que el Señor nos ha invitado a, un, a algo puro, a algo limpio, en el nombre poderoso de su nombre. El Señor te está invitando a que seas algo diferente, a que marques esa diferencia, como yo la digo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, Padre de la gloria, gracias por esta palabra, Señor, nos hablaste de manera diferente. Es por eso que el Señor nos invita a que si te ha dado un talento, no te quedes, no lo siembres en ese rencor, en esa, en esa envidia, en esas cosas malas, sino que lo llenes de, de amor, de pureza y lo multipliques para cuando venga nuestro Señor, Diga, sierva, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te invito a que oremos. Padre Celestial, Padre, la gloria en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gloria y honra y poder, Señor. Gracias, mi Señor, por ser tan, tan bueno, tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, Padre Celestial, porque uno diste una emisión diferente. No nos hablaste del de, el de cinco o el de dos. Nos hablaste del de uno, Señor. Nos hablaste que hay muchas personas que están guardando ese talento. Y ese talento es de un corazón lleno de odio, de rencor, uno, un corazón que únicamente piensa en ellos mismos, mas no piensan en los demás. Y es por eso que hoy invitamos a todas esas personas que han guardado ese talento, que lo saquen y multipliquen evangelizando esa palabra en el nombre poderoso de Jesús multiplicando el reino de los cielos con más almas con tu testimonio con tu forma de ser si tú eres una persona que le gusta hacer vandalismo para allá no más te dice el Señor si tú eres una persona que le gusta hacer conflictos el Señor no los trajo a contender nos trajo a que seamos la diferencia en el nombre poderoso de su nombre amado rey Poderoso Señor, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de tu, de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis hermanos, nos veremos en otra misión, aquí en la fe que conquista y siempre, dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Bendiciones. <risa>